El presidente Enrique Peña Nieto pronunció un discurso en Palacio Nacional con motivo de su tercer informe de gobierno. Investigadores del Centro de Análisis México Evalúa, periodistas de Animal Político y Ciudadanos analizaron sus palabras para detectar datos incorrectos e imprecisiones. Aquí las frases más controversiales del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy es un hecho que la violencia está disminuyendo en México. Como ha informado el Inegi, en 2014 el número de homicidios fue 24.3% menor al de 2012. Gracias al trabajo conjunto de las dependencias del Gabinete de Seguridad, 92 de los 122 delincuentes más peligrosos ya no son una amenaza para la sociedad mexicana. La Cruzada Nacional contra el Hambre, que busca asegurar la alimentación de las personas de menor ingreso, se está extendiendo a todos los municipios del país. Ya beneficia a 4.5 millones de personas con diferentes acciones. Por su parte, el número de escuelas de tiempo completo se ha más que triplicado en esta administración de 6.708 subió a 23.182 y en más de la mitad de ellas se brinda alimentación a sus alumnos. Además, en esta administración todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido aceptadas y se avanza en su cumplimiento.